de Dios camina pueblo de Dios camina pueblo de Dios camina pueblo de Dios Nueva Alianza en la nueva sábado de la primera semana de Cuaresma del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo del 43 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, han oído que se dijo, amén a sus prójimos y odiar a un enemigo. Yo en cambio les digo, amén a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odien y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial que hace salir su sol sobre los buenos y los malos. Y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo los hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes sean pues perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús.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 No solo se trata de, de una no violencia pasiva, no pongan resistencia al que les hace el mal, sino activa, amen a sus enemigos, oren por sus perseguidores. Esta es la utopía evangélica, Amará a todos sin condiciones, tal y como es el amor de su Padre del Cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos, porque es Padre de todos. El amor no tiene límites, como no tiene límite la perfección a la que el creyente tiene que aspirar. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Imitando de esta manera a Dios, podremos crear una sociedad justa, radicalmente nueva. Hoy el Evangelio nos cuestiona sobre esta difícil consigna de Cristo, amar a los enemigos. Quizá tengamos que confesar tristemente que nuestro mundo no está aún preparado, para que la ley evangélica del amor sustituya a la ley del talión. Pero precisamente porque hemos tocado a fondo en los horrores de la violencia y la, la violencia institucionalizada está enquistada, Jesús invita a...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 apremiantemente a sus seguidores a poner en práctica la utopía del amor evangélico como humilde levadura que producirá el cambio. Si uno te da una ofetada, al que te quiere ponerte pleito, si uno te obliga a caminar mil pasos, a quien te pide prestado, las respuestas podrían parecer absurdas, pero llevan en sí el poder que cambiará el mundo. Su lenguaje es muy claro y concreto. Dice Jesús, si aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? Si saludan tan solo a su hermano, ¿qué hacen de extraordinario? Al escuchar estas palabras de Jesús podríamos pensar, esto no es posible vivirlo. Sin embargo, si Jesús dice que esto es lo que debemos hacer, es porque realmente es posible. Quizá no de inicio ni tampoco con gran facilidad. Ciertamente llegar a amar a quien nos ha hecho el mal, a quien nos ha ofendido, no es algo que se va a dar de manera inmediata. Será todo un proceso de sanidad interior que Dios, por medio del Espíritu Santo, es capaz de hacer. Es por ello que para poder perdonar de corazón, para no dejar que los insultos y problemas nos lastimen y agobien, es necesario contar con la gracia de Dios que nos viene de una vida espiritual intensa. En la medida en que ordenamos nuestra vida con la oración, con la escucha de la palabra, meditándole y ejerciendo la caridad, en esa medida nos iremos dando cuenta de lo hermoso que es la vida del reino. Y desde ahí podremos no solo hacer lo que hoy nos pide el Señor, sino incluso cosas mucho mayores. Amamos a todos o hacemos elección según nuestro gusto o nuestro interés. Que el Señor los bendiga. En la nueva creación, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo,